entre No estamos en nuestras tierras del sur, pero aquí en la ciudad hay muchas cosas que hacer, porque aquí ya no tenemos tierras, pues. ya está todo pavimentado, pero que no nos pavimenten el piuque, que sigamos adelante. Saltumay, bueno, Chaltumay por la y bueno, los que seguimos vivos luchamos desde aquí y los otros desde los otros espacios siguen dándonos el web porque Amuletes de Todavía nos queda lucha por delante.